Todos en algunos momentos de nuestras vidas hemos sentido miedo. ¿Recuerdas la última vez que experimentaste el miedo? Hay experiencias en nuestras vidas que muchas veces no logramos superar por ellos. El miedo nos paraliza porque es una sensación de no saber qué hay detrás de aquello que sentimos desconocido. No huyas del miedo, obsérvalo cuando aparece en ti y deja que detrás de ese miedo surja esa fuerza de voluntad que te haga traspasarlo, para así ver en ese gran desconocido un mundo de posibilidades. Atrévete a superar tus miedos y descubre todo lo que quizás te has perdido por mucho tiempo. ¿Te has dado cuenta de que cuando sientes miedo, nada lo puedes ver de manera positiva? Es como si el mismo miedo hace que todos tus pensamientos sean negativos y hasta fatalistas. El miedo algunas veces no nos deja ser objetivos. Toma conciencia de esto y date cuenta que la vida no siempre es una línea constante de acontecimientos negativos. Porque la vida siempre se está equilibrando. Es el orden natural. Es normal sentir miedo en nuestra vida. Porque le tememos a lo desconocido. A lo que nunca hemos vivido. Atrévete a traspasar tus miedos. No te voy a mentir. No te diré que nunca más sentirás miedo, pero no permitas que te deje congelado. A pesar de ello, actúa. Si no traspasas tus miedos, tu vida se volverá muy limitada y quizás te pierdas experiencias maravillosas. El miedo es esta sensación de sentirnos paralizadas, congeladas, para no querer dar un siguiente paso. Tenemos miedo a muchas cosas, como por ejemplo, hablar en público, miedo a expresar nuestras opiniones, a estar solos, miedo a emprender un negocio y generalmente intentamos huir del miedo como lo hacemos con muchas emociones que nos hacen sentir mal porque nos distraemos y miramos hacia otro lado. Debemos entender que el miedo es positivo en algunas ocasiones. El miedo nos protege, pero cuando lo llevamos al extremo, puede ser un factor muy limitante en nuestras vidas. Conoce tus miedos. La mejor manera de superar algo es conociéndolo. Una de las actitudes que tenemos cuando experimentamos miedo es querer controlar. Queremos controlar esa situación que detona nuestros miedos porque necesitamos sentirnos seguros, seguras y protegidos. Tomemos conciencia de que eso es solo una solución temporal y muchas veces no suele funcionar. Cada vez que queremos controlar, Hacemos nuestros miedos más grandes y perdemos la oportunidad de tomar nuestro poder. El poder de nuestra conciencia es mucho más grande que nuestros miedos. Solo hazlo consciente. Hoy te dejo una herramienta poderosa para que desarrolles todo tu poder mental. Cuando tengas que comunicarle un mensaje a alguien y sientas que las manos se te enfrían paralizadas del miedo, respira profundo, contando hasta siete, y repite con seguridad. Merezco ser oída, oído y me van a oír. Me he preparado para estar aquí y no me voy a quedar con las ganas. Ustedes necesitan oír la información que traigo y me han encontrado. Reprograma tus pensamientos haciendo uso de esta valiosa herramienta y atrévete a construir una realidad diferente a la que te rodea. Recuerda, aquello que nos perturba emocionalmente hasta afectarnos el espíritu, inicia con un pensamiento tóxico. Es momento de hacer un alto a nuestros pensamientos para identificar cuáles son los que nos están lastimando. Procura no dañar ni hacer daño cualquier creencia que te lleve a vibrar en frecuencias bajas como el mal temperamento, la duda, la intolerancia, la discriminación o algún tipo de idea de merecimiento y de superioridad sobre los demás. Es un sabotaje interno que hay que erradicar. Nuestra búsqueda y trabajo interno nos llevan a buscar las revoluciones más altas. ¿Por qué? Porque es ahí en donde encontramos la paz y el alivio total. Muy buen día.